Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate y estamos aquí, un nuevo video para este canal después de tanto tiempo que no he grabado nada así que, bueno, vamos esta vez, vamos a reaccionar a un nuevo IA de Illuminati y bueno, después de este reaccionaré al otro que es el de más largo, ¿no? del más especial no de dos versus Thanos parte 1 y bueno vamos a reaccionar primero a, a después vamos a reaccionar a ese ahora vamos a reaccionar a este de bueno que ha publicado el día tph de que estando con ella hace como dos días creo que me recuerdo que este ph es lo mejor espido lo mejor espido por falta del viejo <risa> okay, aunque esto está bueno y aparte va a estar bastante corto así que más de dos minutos así que bueno sin más pero vamos a reaccionar rápido y a ver qué Ok, iluminatus. Hola, soy Mender. Y hoy voy a responder la pregunta. De... Hola, soy Mender. Y hoy voy a responder la pregunta de un sus. Dice así. Hola, Cristian. Desarme las bolas. ¿Eh? Hola, Cristian. Veo todos la tus vídeos por. Y me gustaría saber. ¿Qué tan efectivos son? Hola, Cristian. Veo todos tus vídeos por. Y me gustaría saber. ¿Qué tan efectivos son los piropos a una vieja que pasa cerca de mí. Saludos a la punta de tu mamá, que es de, de, de. Los piropos y los cumplidos sí uh. funcionan. Especialmente si son piropos sexuales. A las mujeres les gusta Sex. escuchar chistes de tu pene. ¿Mm? Es decir, chistes muy pequeños. Tienes que decir, Tron. por ejemplo, mujer, no andes por la arena porque viene mi pija y te rellena de... ¡No! Oh. Oh, oh Dios mío, ¿te has hecho daño? Y ella dice, ¿por qué? Porque acabo de ver cómo acaba de caer una caca en el cielo. <ríe> y además, puedes decir, por ejemplo, <ríe> Cuidado, mujer, esto es un asalto. ¿What the? En el momento en el que le lances un arma de doble filo, con la intención de matarle, lo más probable es que se muera. buscan por homicidio. No. Cuando se trata de contar chistes, hay dos tipos de personas, las primeras y las segundas. Hay dos Ay, tipos de, personas, mía, de las listo. personas que les gustan los TikToks y las personas que son graciosas. Y ahora he perdido. La compostura no sé que son graciosas. Y ahora he perdido. La compostura. No sé de qué estaba hablando. Así. Ah, es imposible conectar con una mujer sin antes haber conectado con tu culo Tienes que haber venido dentro no. de ti Háztelo a ti mismo en público y esta <risa> en público a ti mismo en público y esta <risa> técnica que acabo de revelarte es una de las técnicas más marconas para transformar tu pollo. Y si te sientes frustrado porque las mujeres te ignoran <risa> es porque eres feo Debes saber, que, <risa> debes saber que ver anime continuamente va a distorsionar tu cara Voy a ser honesto contigo, tu fealdad no se puede llegar a medir porque es infinita Y por favor recuerda, William Shakespeare dijo una vez El destino baraja las cartas pero yo me barajo a tu hermana ¿Te han parecido valiosos estos tips? Yo destino barajo las cartas pero... Huella, <risa> Miespe... Yo me barajo a tu hermana ¿Te han parecido valiosos estos tips? Si es Seis así, no, métete el dedo <ríe> Y ahora que me está persiguiendo la policía Voy a tener no. que marcharme hasta nunca zoque no. <risa> <risa> A su puta madre es el FBI ¿What? <risa> <Olime> el arrestan <risa> <risa> oh, ¡Ay, genial Ok, estoy rápido, pero es bastante gracioso Ay, bueno, como siempre, iluminato muy buena edición Como, como modifican las palabras todas y la edición de a cualquier imagen está buenísimo Ok Ok gente, espero que por lo menos te haya gustado esta video de reacción ver el video original de e Iluminatus abajo en la descripción y bueno, creo que sin nada más que agregar, ya vimos, bueno, pues, presionaré al, al más importante después. Así que bueno, vamos a dejar el primero este por acá. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si te gustó dale a me gusta, y por suscribirte al canal. más reacciones y bueno, nos vemos. Macho, adiós. Y ahora voy a explicarte por qué no necesitas hacer absolutamente nada para atraer a una mujer. Imagina que pesas 100 kilos más estarías gordo, ¿verdad? Ese peso, con ese volumen, con toda esa masa que llevaría, Realmente es muy difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil dada tu situación. ¿Por qué? Porque tienes sobrepeso. Gracias, eh, me siento bien. Me siento Concha, relleno. Hasta <ríe> nunca, zoque. Hasta.